Me metí 13C de droga el 30 de enero de 1991. Que se llama Cristo, mi y sí, tú en droga todavía. Tengo un pase que no quiero que se me quite. Sí. Me metí 13C de droga el 30 de enero de 1991. Te que se llama Cristo, mi y sí, tú en droga todavía. Tengo un pase que no quiero que se me quite. Cristo se mudó aquí. Y le prohíbo que se salga. Tengo un pase. Ay, tú. Ay, alaba. Tengo un pase. Tú en droga todavía. Hay gente que se puede para atrás. atrás se empujan para atrás tra, tra. No te perfumes para atrás tra. Tra. Tú te buscas un lío para ir fumándote para Ten atrás cuidado. Hay gente que se ponen para atrás tra. Tra. Se empujan para atrás tra. Tra. No te perfumes para atrás tra. Tra. Tú te buscas un lío para ir te presto, para atrás mamá. Me metí 13 CC de droga Ni el crack ni la marihuana 13 de, de droga, cocaína Se llama Cristo, misini, sí, estoy en droga todavía Tengo un pase que no quiero que se me quite Cristo se mudó aquí Y le prohíbo que se salga Tengo un pase y le prohíbo que se salga y la que se penan para atrás, atrás, para atrás, se no atrás, para atrás, atrás, se envuelvan atrás, atrás, atrás, se para atrás, para